estoy este, ¿verdad? rodeado de tanta gente, pero me siento solo y siempre me acuerdo de ti, cuando hay un, un, un 911, yo siempre donde yo esté, pues yo cojo el teléfono y, y después me llamó y, y me pidió la oración y me dijo que, que si íbamos a salir, verdad y yo le dije, pues mira, ahorita vamos a salir y yo ahora mismo pues Gracias, estoy poniendo sí. un risquecito pero creo que esto no es por emociones, porque los hijos de uno, a veces uno se confunde. Y la idea de esto es porque pues, ese varón me conoce a mí de años y él sabe que yo pues, eh, hablando bajito, tomo decisiones que pueden, pelen que estremecer sí. cualquier cosa. Aleluya. Y él pues, hablando bajito, tomo decisiones, que pueden, puede que estremecer Aleluya. cualquier cosa. Aleluya. Y él pues me dice pues Iván este. Cuando lleguen allá, por favor, preséntamele, porque si es un grupo de guerra, pues yo sé que es oración. No más llega. Y yo le dije, pues mira, en todo lo que tú puedas hablar, lo único en lo que no te equivocaste, que es un grupo serio, es un grupo que humildemente va al trono de la gracia, y realmente cuando ora, el trono de la gracia siempre manda un mensaje, siempre da un resultado y es positivo. Hay un proceso para tu hijo, Dios lo quiere usar. Yo lo he visto, él se proponea para allá, se proponía para acá y hay propósitos de Dios con él y hasta que ese propósito no termine, él no va a salir. Y me dice Iván, estas son palabras que yo las estoy tomando, porque yo sé que tú lo hablas, pues las en el clavo siempre. Y yo he tenido por bastante tiempo ese pensamiento de que es así. No decidir si lo hacemos fue. Pues, yo hay un saludo de La de la que de de ser Este, va Y que no sé si alguno de ustedes la conoce, por lo menos me diría, ella es el que se iglesia de Yohi Abba. Ah, eh, ella por aquí en realidad, por eso muchos empezaron a dar un dolores de cabeza fuerte en estos días, y cuando la secaron tienen un montón de tumores. Y los tumores no operaron y ella está en el estado de pobreza. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Y mire, y cuando uno se mete con Dios, mire, cuando más enemigos se llama. Que no va a buscar a uno que lleve un evangelio cómodo que esté pasando fuera. Pero cuando uno se mete con Dios, mira ¿por qué? ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es es la comunión. El enemigo lo que quiere es que uno claudique con Pablo. Pero nosotros, ¿verdad? Conocemos. Y reconocemos, mira, que fuera de Dios no hay nada. Que no importa por las situaciones que estemos pasando, nosotros vamos a seguir hacia adelante. Y como se habló, ¿verdad? De rodillas. esta batalla ¿verdad? Se van a ganar de rodillas. Porque muchas veces, a veces, queremos que con nuestra fuerza, pues queremos que esto se va a solucionar, pero no es así. Pero cuando nos vamos de rodillas, ¿verdad? Delante del trono de Dios. Y vamos con confianza, como decía María. Creyendo, mire. Dios va a orar. Ahora, Él tiene un tiempo para orar. Porque nosotros, ¿verdad? El, el deseo de nosotros es que Dios obre ya. Ahora. Pero cuando Dios obra, es para siempre. Y pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude. Mire, yo creo que. Lo que está en mi boca ahora. Que nos ayude a resistir. A resistir porque el enemigo va a, ser, va a seguir poniendo presión sobre los hijos de Dios. Pero una cosa nos manda la Palabra. Amén. y es que nos sometamos a Dios y resistamos ¿verdad? y de vosotros hoy Amén. Amén. él va a seguir tratando pero mientras nosotros nos sometamos a Dios Dios nos va a dar las herramientas Amén. Dios nos va a dar la fortaleza para vencer Amén. pero si no nos sometemos a Dios mire, él ya lo va a tomar ventaja pero como nosotros somos sabios como nosotros somos prudentes nos vamos a someter cada día más y más a Dios y Dios verdad a escuchar la oración. Porque muchas veces pensamos que, pues, que estamos orando y que Dios no nos oye. No, no. Todo tiene un tiempo, ¿verdad? Gracias. En el Señor todo tiene un tiempo. Porque el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Pero yo sé que Dios está escuchando ¿verdad? la oración de Lidia, una madre que clama. Porque, ¿qué madre nos clama? Intercede por sus hijos. Los que tenemos hijos sabemos que nosotros clamamos y clamamos, ¿verdad? Pero hay un tiempo para Dios orar. El tiempo de Él glorificarse, lo sabe él. Amén. Lo único que no podemos perder es la fe. Así que vamos a seguir hacia adelante. Vamos a terminar. Vamos a orar la por el pie que está ¿Cómo se llama el nombre de él, Iván? De Jesús Rivera. Jesús y En esta oración vamos a clamar por Abraham. Abraham, ¿verdad? Y por Eva. Y, y por él. Vamos a hacer este clamor, ¿verdad? Y, y ahí mismo... Terminamos. Y la pastora, ¿verdad? Que no podemos dejar, ni de eso. Como buenas ovejas, no podemos dejar esa oración. Esa oración es vital, ¿verdad? Porque si una cosa tiene un enemigo, es, ¿verdad? Tratar de derribar de, de, de al pastor. Para que ose las ovejas se dispersan. Y ustedes saben, ¿verdad? La guerra que, que, que está lidiando nuestra pastora. Pero qué bueno que cuando ella se trepa a aquel tal. Dios la coma le da una fuerza que usted la ve brincando. Amén. Aunque como dice ella, que después que termine, vuelven otra vez. Pero recibimos el alimento espiritual. Amén. Porque ese culto, ¿verdad? De, de, de domingo fue un culto glorioso. y Yo le decía a ella, pastora, para decir, nosotros nos parecíamos no, al pueblo de Israel en aquel grito, porque yo no, no había oído nunca un grito de.. de, de de victoria como la se, historia. se hizo el domingo, sí, sí, no, pero no, las no, cadenas no. se van a romper, Ay, Amén. nosotros vamos a seguir marchando y vamos a seguir dando la vuelta, Amén. que al certi, a la séptima vuelta es que viene la victoria, Amén. quizás decimos, pero no llega, no llega, Amén. no des Amén. más lleno, que la victoria no está más cerca de que nosotros creemos, así que vamos a seguir en fe peleando, porque este camino viene por fe, la vida dice que sin fe es Amén. imposible agradar a Dios, porque hay veces que quizás otros mira muerta, pues, la gente no tiene sentido, tú lo ves que pasan problemas y tú los ves ahí, ahí. Pero esto es espiritual. Amén. ¿Verdad? Y el es que la mente toca andar no puede discernir Amén. las cosas espirituales. Pero nosotros vamos a seguir enfocados Amén. en que vamos a alcanzar la victoria. Que lo que Dios lo ha prometido, nos ha prometido lo vamos a ver. Amén. Y que vamos a hacer estos clamores por Abraham, por Jesús y por Eva. Amén. Y así concluimos. Padre de la gloria, Señor, que te este va Jehová, venimos nuevamente ante tu presencia, Padre, porque no hay otra no donde podemos ir, Jehová. Tú eres el Dios creador del cielo y la tierra. Tú eres el Dios que clama a los justos y tú respondes, mi Dios de la gloria. En estos momentos, padre, yo te pido por abrazo, Dios de la gloria. Ahora mismo no está en tu cuarto, Jehová. ¿sí? Yo te pido, padre, que tu Espíritu Santo, padre, penetre ese cuarto, Jehová, ¿sí? y comience a trabajar en tu vida, mi Dios, aleluya. Que tu Espíritu Santo haga tu fe como él quiera, que Dios de la gloria, aleluya. Y que de ese cuarto padre usted le revela su vida y lo va y ahí en ese cuarto padre puede tener una experiencia y un vivo donde la gloria ay que Dios la bendiga por la gloria y lo que es para la gloria también te ha ido a la distancia Dios, ¡Gracias! Bueno, sí, la palabra mi Dios de la gloria hay que tu palabra para Dios haga que te quiera Dios de la gloria ahora Jehová vamos a salir de aquí Jehová te pido que tú nos lleves en bendición padre. según que que tú nos lleves mi Dios pero te pido que la paz de Dios que tu presencia Jehová se quede en este hogar Jehová de la gloria que tu presencia, presencia inunde esta casa mi Dios de la gloria que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre el barrio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, aleluya. Oh, gloria gloria gloria, gloria, gloria, oh, mi -tale -tale alma, -tale, -tale, oh, oh, oh,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 ¡Oh, qué cara! la Dios, May nada imposible, no hay nada imposible. Gracias, Aleluya, imposible. a Dios. Santo, frutuosa, trucs, solo, Aleluya, gloria Dios. Aleluya, Santo, amén. Aleluya, gloria a Dios. a de dónde de entrar amén. Ay, qué bueno puede. El santo, de y ¡Hay palabras! ¡Oh! ¡Oh! Santo Dios Santo eres mi Dios, poderoso eres tu Dios, Poderoso eres mi Dios, tú eres nuestro pastor, nuestra voluntad. nuestro Dale la le dice a la gente. Dale la fuerza. A la fuerza. A la fuerza. A la fuerza. Signore, grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. la a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. a te. Grazie a ¡Mamá, que la suerte la Ay, la y la de a de de la hoy, la hoy, la hoy, la caros, caros, que se ay, ya, vala, la de la la vía, pastor, señor, la libre, señor, la libre, y la madre a Ai, meu Deus. Aleluia. Poderoso. Aleluia. Santo, Graças a Deus. Amém. amém. Senhor, amém. Gracias. Gracias. gracias. Dios es bueno. Dios está cumpliendo a Dios. está cumpliendo Dios. está cumpliendo a Dios. está cumpliendo Dios. está cumpliendo a Dios. a seguir Dios está Ay, mira la quiero de la mano, de la mano, de la mano unidas. Mira unidas. Unidas los que no entiendan, déjelos a mí. Dice el Señor, déjelos a Basta, mira, basta. Basta ya. Basta ya. Basta, mira, basta. Basta, basta. Basta, basta, basta ya. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. ¡Ay, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay. ay si no obedecen! ¡Ay, mira! ¡Ay, viene el ay! ¡Si no obedecen! ¡Viene el ay! ¡Viene el ay! ¡Viene el ay! ay. ay. ay. Amistades, las amistades, mira, lo que digan, lo que hablen, nada tiene que ver conmigo. Yo soy su amigo. Yo soy, mira, su amigo, San, su consejero, San, soy yo. De mirada, de mirada. Mira, soy yo, soy yo. Clamen a mí, déjelos todo a mí. Mira todo, llévelo a mí San, y verán lo San, que yo hago. Santo, Santo, Gloria a ti, Gracias, a Santo. Gloria a ti, a Santo. Gracias, Señor. Pero bueno, es Santo, a vale Santo, <gossé> Bueno, hemos terminado, ¿verdad? Ya, digan. Y Lidia, yo te digo hoy que seas paciente. Te espera en Jehová, ¿verdad? Porque el Salmo, este Salmo 40, ¿verdad? David empieza hablando pacientemente, te espera a Jehová. Y termina y decía, aunque afligido y me esperó por Dios, Jehová pensará en mí. Y cuando termina dice, Jehová Dios mío. No te tarde, ¿verdad? Amén. Te fue paciente, pero en algún momento Dios dijo: Jehová, no te tarde. Uh -huh. ¿verdad? Que sean tus palabras, ¿verdad? Pero aunque afligida y menesterosa, Jehová pensará en ti. Uh -huh. Jehová no se ha olvidado, ¿verdad? No se olvida de cada uno de sus. Tu...